Hola, soy Juan Mavaro, soy Head of Growth en Product Hackers y mi función aquí es doble. Por un lado, quiero construir el mejor equipo de growth del mundo y el otro objetivo que compite en importancia es llevar a todos los clientes que nos contraten a maximizar sus beneficios. Una de mis tácticas favoritas y que suelo utilizar casi cada vez que puedo es el de no pedir nunca al usuario que se registre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no vamos a obtener el correo? ¿Que no vamos a obtener el lead? No, no significa eso, lo que significa es que primero vamos a dejar que el usuario perciba el valor lo más rápido posible, es decir, vamos a disminuir ese time to value y una vez ya ha probado de qué va esto, una vez ya nos empieza a entender, una vez ya tiene esa curiosidad, entonces le damos una excusa por la cual necesitamos su correo, que es muy diferente a que directamente yo te esté pidiendo tu correo porque el usuario está cansado. El usuario está cansado de tener que registrarse cada vez que hace algo. Que cada vez le estamos pidiendo el correo. Y esto al final también a lo que lleva es que normalmente pues hay una tasa más o menos elevada de correos que son falsos o números de teléfono que son falsos. Así que en lugar de estar pidiéndole constantemente sus datos, démosle una excusa por la cual... Necesitamos enviarle algo a ese número o a ese correo y entonces nos lo facilitará con una mayor tasa de, de conversión.